Espérense, le, le voy a pegar igual No, no, sí. no, no, no Déjese, déjese porque sí. no le pegue tan duro no, no, no. no, entonces yo también tengo que aguantar ah, pues sí, ahora sí, ahora déjese sí mal marido, Déjese sí. Yo mal parido, déjese No mal parido, ¿Cómo es que te están diciendo? ¿Qué? uy que yo ya me hice un propósito con el señor De no volver a decir groserías Si no quiero que nadie más diga una mala palabra aquí en esta casa Sí, ¿no? Ay, y la profesora marica, eso me sacó ¿La profesora qué? La profesora... Erika. Usted no tiene ninguna profesora, Erika. Ay. ¡Que no me diga groserías! Me esperé un momento que mi mamá comenzó a fastidiar. Uy, no busque que le voltee esa agenda. Pero si, sí, Marica no es una grosería. Así se dice. Ay sí, a las profesoras. Pero es que ella estuvo fastidiosa. Ay, sí, ¿Y por qué la sacó? ¿Y qué me decías? ¡Oiga! Ay, chido, cachulo! ¡Erika! ¡Uy! El alma se va volando Y así Queda más contento uno Que marica con doble culo <ríe> Pues qué porquería, papá ¿Qué pasó? Uno queriendo que ellos dejen de decir ¿no sería si usted iba hablando de... Pues de culo Ay, cállese Si es que usted no tiene culo Ay, papá, no me se autorice delante de ellos, hombre Uy. Venga Cuán bello es el Señor. Qué hermoso es el, el este señor! señor. Mamá, ellos me están molestando. Ay, mamita, déjeme llegar. No me vayan a arrebatar la paz que traigo del Señor. Más bien, mire, a comida se si hay a lavar la losita Ay, no, Ay ¿por bueno, qué? ya yo lo hago. ¿Alguno de ustedes se ofrece? Ay, no, usted ya le dijo a ella Ay, no, yo lo hago, ya Mamá, no le va a decir a ella nada por andar en cucos? Ay, papito, ahorita no me vaya nada, ya es la paz que traigo ah. Yo ya tengo ampollada la lengua de decirle a ella y no hace caso Va con belleza, sí. Sí, más bien cállese. ¿sabes? Cálleme. ¿Qué hago? Sí, yo veré qué hago gusto sea, aquí no hace nada. Cállese que ustedes son los que no hacen nada. ¿Cuál es ustedes a mí? ¿Por qué me mete pelo de loca? ¿Qué, ¿Qué, es? ¿Cuál pelo de loca? ¿Qué, ¿Qué le pasa? ¿De ¿De ¿de qué, le pasa? ¿De ¿De ¿Qué le pasa de depravado? ¿de, ¿de, ¿De qué se ríe cara violador? Ya, ya, que le da loca. Achi, mire quién habla de loca. Así que lo que. Ay, yo les hermanito es buena peleadora. Ay, ahora sí. De que ser tan metida que está. Sí, sí, sí, Muy amiguetes. Deja de atravesada metiéndose en lo que no le importa. ¿Qué le voy a meter la mano. No, no, no, no. Miren, no. No, no, Siempre, ¿Qué le que le mamá no los está escuchando, se la verdad, periodo, la porquería esta. Y mi hija me voy a pegar uy, uy, que uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, Diciéndonos que no hay... ¡Es por ustedes! ¡Ustedes lo vuelven a uno así! Uno viene con la paz del señor y ustedes lo hacen pecar a uno ¡Ustedes son los que me tienen así! ¿Qué es lo ¿qué pasa? Abuelito, que mi mamá está diciendo, hijo de puta? ¡Uy, no repito. <risa> ¡Oiga! ¿Por qué me pego? ¡Si usted está diciendo groserías. Sí, pero yo tengo derecho a decirlas porque... Porque yo soy la mamá ¡Uy! Para los que están viendo este video y preguntan ¿Por qué no llueve tantos videos? ¡Es por ustedes! Ustedes son los que lo vuelven a uno así No comparten, no hablan, no se suscriben No entran a Instagram y siguen al no tan click, tan fácil que es O abajo en la descripción está el link ¡Ustedes lo vuelven a uno así!